muy buenas amigos vengadores tengo grandes noticias muy grandes, sobre todo para aquellos que nos gusta de Division 2 eh, dos noticias además provenientes de Generación Xbox ¿vale? voy a leerlas voy a intentar hacerlo lo más rápido posible porque tampoco es plan de quedarme en este setup todo el día, pero son dos noticias para mí, de verdad eh hay grandes noticias hoy en, en el mundo de Xbox y vamos primero con las de Division, ¿vale? para todos los que os gusta de Division 2, que sé que sois muchos, eh, vamos a empezar oye, me voy a meter, me voy a meter una gafa en, en, en el ojo y todo anunciado fin de semana de juego gratis de Division 2 en Xbox Fin de semana de juego gratis de Division 2 significa. Ubisoft ha anunciado. Voy a leer la, la de esto y ya luego lo comentamos. Ubisoft ha anunciado hoy que desde el próximo día 13 de mayo, los usuarios de Xbox podrán jugar durante todo el fin de semana de Division 2. El juego se prepara para la llegada de la nueva temporada desde el próximo 12 de mayo, ahora hablaremos de la nueva temporada de, de división 2, es un juego que yo ya he comprado y tal, es mío y, y bueno de hecho tengo personalizado mi personaje, en fin, eh, es que el, el juego me encanta, de hecho si queréis, si de si, si eso hago, incluso hasta un gameplay to, después, por qué no, total, bueno, también los jugadores de Division 2 tendremos recompensas de Twitch drops eh, desde el 13 al 31 de mayo todos los streamers de Twitch incluidos en el directorio de Division recibirán Twitch drops esto es importante bueno, para la gente que haga Twitch eh, del juego, claro y dice también esto significa que todos los espectadores todos los espectadores recibirán recompensas gratis solo por ver cualquier emisión de Division 2 durante ese periodo. Las recompensas incluyen un Legacy Cache, dos High End Caches y un Exotic Cache. Los Drops se producirán cada hora. Ver las emisiones de Division 2 durante cuatro horas garantiza recibir todos los Drops. Entre paréntesis fin de semana de juego gratis... en The Division 2... si quieres conocer más detalles... de Division 2... hay... Generación x os dejo un, un, un enlace... para que podáis... Vamos para que podáis saberlo... antes de seguir... bueno, voy a seguir con, con The Division 2... no vamos a terminar con ello... la nueva temporada... es importante también... claro... Eh, la temporada 9... Alianza Oculta llegará el próximo 12 de mayo, ¿vale? Y eh, dice, bueno, ha sido mediante una nota de prensa oficial, que ha anunciado la propia de División 2, dice que expandirá con la nueva temporada, temporada 9, Alianza Oculta llegará el próximo 12 de mayo, temporada 9, Alianza Oculta, junto con un nuevo PvE, Cuenta atrás, serán la punta de lanza de la nueva actualización número 15. La temporada 9, Alianza Oculta, estará disponible para todos los jugadores que tengan de División 2 Warlords of New York. Importantísimo, ¿eh? De División 2, Alianza Oculta. Un nuevo enemigo emerge en la, uh, en la temporada 9. Uh, continúa la narrativa y un antiguo comandante de Division hoy, hay ahora un nuevo objetivo también que es el capitán Lewis eh, por lo que eh, división deberá reunir información y acabar con cuatro altos mandos de los hermanos verdaderos antes de enfrentarse a él recordemos que los hermanos eh, verdaderos son otro de esos clanes que van atacando ¿no? nuevo modo cooperativo de ocho jugadores. Cuenta atrás es un nuevo intenso e intenso modo cooperativo en el que se envía hasta ocho agentes de vivicio. Esto me encanta. A una central eléctrica y disponen de 15 minutos para estabilizarla y evitar el bloqueo. Los agentes desplegados en dos equipos de cuatro integrantes comenzarán en distintos lugares del mapa, debiendo trabajar todos unidos para superar. Eh, el reto como lo de coger la bandera ¿no? bien por un lado tenemos cuatro por otro lado tenemos otros cuatro y a luchar, o sea, me encanta nueva característica también pericia, a partir del 12 de mayo, la nueva característica que es la pericia Dará a los jugadores una nueva manera de mejorar su equipamiento con mejoras basadas en valores como daño, protección, estadísticas de habilidades. Los jugadores podrán aumentar también su pericia usando cualquier objeto del juego. Cuanto mayor sea la variedad, dice, más nivel lograrán. La pericia permitida eh, permitirá también a los jugadores aumentar las estadísticas básicas de cada objeto y aumentar sus capacidades. Dice también nuevas armas y equipamiento. Aquí ya otra vez que nos estamos ya poniendo palotes ya. ¿eh? La nueva actualización incluirá también una gran variedad de nuevos objetos, incluyendo el conjunto Heartbreaker, eh, nuevos elementos exóticos, nuevos objetos de marca y muchos más se ofrecerán. Además Recompensas adicionales Para los jugadores que tengan El Season La temporada 9 Paz Bien Antes estaba comentando sobre Sobre los problemas De Xbox Live Y vaya tú por donde parece ser Que los de Xbox han dicho Oye que este se está quejando Vamos a hacer algo Y dice Microsoft sigue trabajando En solucionar los problemas de Xbox Live bien, por lo menos ya nos están haciendo caso eh, en este tema, no, no éramos cuatro chalados los que estábamos diciendo oye, que está habiendo problemas con el Xbox Live ¿no? está habiendo problemas con el Xbox Live, y de hecho aquí hay un Twitter eh, eh, de, del soporte de Xbox que dice, hemos visto una mejora significativa en el problema que ha impedido que algunos usuarios compren y ejecuten juegos. Esperamos una mitigación completa en los próximos días con el lanzamiento de una nueva actualización. Bien, esto es del soporte técnico de Xbox. Esto es oficial, ¿eh? no es un, es un tweet eh, tal cual. Lo voy a copiar y copiar. Ahora tenéis veis la imagen. Hemos visto una mejora significativa en el problema que ha impedido que algunos usuarios compren, que ejecuten juegos, etcétera, y todo lo que íbamos diciendo desde hace ya también bastante tiempo. ¿eh? Bueno, <ríe> bueno amigos, la noticia vuelve a ser la misma. Trek2yomi eh, ganó más dinero con Game Pass que con las ventas en PlayStation. ¿Es rentable player game pass? ¿Sí o no? Bueno. Sí, ¿no? eh... más, venga otro pues bueno amigos eh, grandes noticias, verdad eh, hay otra gran noticia también, no la tengo aquí pero el Stardew Valley si, sí, ese juego, el Stardew Valley ha vendido ya más de 20 millones de copias desde que se introdució en el Game Pass. O sea, me parece increíble, 20 millones de copias. Además de un juego que, que, que, que ya hace tiempo, que, que, que no es de ahora, no es eh, ni mucho menos nuevo, ni, ni, ni es un triple A, ni nada es 20 millones de copias compradas. Es normal que lo, las pequeñas desarrolladoras quieran trabajar con Xbox, con Xbox, normal que Trek yo diga abiertamente, es que esto nos ha venido como, como, o sea, de PlayStation, nada, pero aquí en Xbox compran los juegos. En fin, amigos, eh, de verdad, esto me parece una buena noticia, a ver, por, por el simplemente por, por los de Trek 2 Yomi que es una desarrolladora eh, bastante humilde y que, y, que, y, que, y que ha hecho un gran trabajo lo sabemos eh, quien no ha jugado ese juego eh, sabemos que el juego es muy bueno ese dato de 20 millones de copias para hacerlo ver eh, desde luego y para tomar nota eh, que seguramente estarán tomando notas todos los que hagan eh, juegos eh, sobre todo en pequeñas desarrolladoras de si les conviene más irse a playstation 5 que lo obliga a hacer una demo a pagar 25 mil dólares porque le hagan una página para poder promocionarse y en fin y un tanto como una, una cosa muy rara. Eh, y algo algún día tocaremos el tema porque eh, Sony está haciendo cosas muy. Eh, ya habéis oído el, el tema de por encima, seguramente de lo que pasó en PC Tales. Eh, la verdad es que hay cosas muy feas y para tocarlas y para tocarlas bien. Eh, como hacemos siempre en este canal hay que corroborarlo comprobarlo y por supuesto mantenernos informados siempre de qué es lo que vaya de qué es lo que ha pasado cómo ha pasado dónde ha pasado cuándo ha pasado y en fin espero que os haya gustado estas noticias sobre todo a mí me han encantado lo de Division 2 es, eh, es puro vicio es un poco que es que es, es puro vicio así de claro, así que os, ve, os veo luchando por Washington hasta la próxima amigos disfruten de los videojuegos